Muy buenos días, gracias a cada uno de ustedes por permitirnos estar aquí y también compartir de mañana con ustedes. Gracias a Dios por estas primeras horas de hoy, miércoles 20 de febrero del 2019. Gracias a todos los amigos y amigas que siempre nos ven y nos dicen que de mañana es su programa. Gracias a Telenor.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 la provincia de los metales preciosos. Gracias mil a Televiaducto, Canal 17, que nos abraza con la provincia de los presidentes, Espaillat, también al Canal 46, que nos une a todo Santiago y la línea noroeste, Santiago, la ciudad de los 30 caballeros. Y en diferido, para gran parte de Estados Unidos, a través de Canán en el 1000 14. Y para todo el mundo, telenor.com.do. Un abrazo desde aquí a cada dominicano que hace honor a su terruño querido con su trabajo honesto. Hoy les tendremos análisis, entrevistas, comentarios, noticias, y trataremos el tema también de lo acaecido aquí ayer sobre la justicia impartida a dos personas que participaron en la muerte de una persona a palos y solamente le tiraron cinco años. Vamos a, a ver todo ese proceso y también las declaraciones del ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, que dice que Danilo es el único que puede ganar en el 2020 para salvar este país. Vamos a también hablar sobre las bancas de apuestas y las loterías que hay en todo el territorio nacional. Esto es de mañana y aquí iniciamos especialmente para ustedes. De inmediato compartir el informe del tiempo que hoy nos dice la Oficina Nacional de Metrología, UNAMED, que para hoy las condiciones del tiempo van a estar muy similares a la de ayer. Pocas lluvias en la mayoría del territorio nacional por el sistema anticiclónico que está en todos los niveles de la troposfera Tendremos una temperatura durante el día algo calurosa que se torna agradable en la madrugada y las primeras horas de la mañana. Pueden ocurrir algunos chubascos en la parte noreste y sureste de nuestro territorio debido a los vientos que arrastran a veces algo de nubes, pero las condiciones en general estarán dadas por un sistema de cielo despejado y pocas posibilidades de lluvia en la mayoría del territorio nacional. Yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros Francis Rodríguez y Raquel Ortega estaremos llevándole todas las incidencias de hoy en de mañana. De inmediato iniciamos ya con la parte del tema que tiene preparado producción. Condena beneficia a confesos autores de muerte, a palos de un hombre en San Francisco de Macorís. ¿Y por qué dice que beneficia? Ustedes lo van a, a ver. A cinco años de prisión, con cuatro de estos suspensivos, oigan eso, fueron condenados a cinco años de prisión, con cuatro de ellos suspensivos, fueron condenados dos jóvenes que habrían admitido haber ultimado a palos a otro, en un hecho ocurrido en el sector Vista al Valle el día domingo 8 del mes de abril del año pasado. Los condenados son Orlando Badía Hernández Freddy y Luis Miguel Payano, quienes obtendrán su libertad condicional el día 13 y 14, respectivamente, del mes de abril de este año. Oigan eso. Ambos imputados al momento de su detención admitieron... Su participación en la muerte a palos de Jorge Luis López Almanzar, alias Miguel, habría sostenido un a trompada con el osiso y Freddy intervino para defender a su amigo. El hecho se produjo cuando la víctima llegaba a la vivienda de su novia, Ma Mari Santos Encarnación, la mella, quien era expareja sentimental de Payano óiganse, confiesan el delito que participaron en la muerte de Jorge Luis López Almanzar a Palos y solamente le aplican cinco años de prisión y cuatro de estos cinco años son suspensivos. Pueden salir, dice aquí, este mismo año, el 13 y 14, su libertad, condicional del mes de abril vamos a escuchar las declaraciones de abogados y de la jueza para entender mejor este caso. Escuchemos a los abogados y a la jueza. Y después de la muerte, la foto... nada, la cabeza abierta, con una incisión abierta, con la espalda amarantada de los cortes que le dieron, misericordia del fin, misericordia del Y que en el día de hoy ustedes se vayan con un año, eso se llama suerte. Eso se llama suerte. ¿Y sabes por qué? Porque, y es bueno que la parte que ve se te lo sepa, porque realmente las pruebas lo que hicieron fue una negociación entre el Ministerio Público y la parte querellante con la defensa técnica para eh, obtener la condena que se le fue impuesta o que será impuesta a esos, a esos imputados. Porque la testigo que dice que fue la que estuvo ahí, y que vio lo que sucedió, eh, realmente se desapareció. El Ministerio Público no lo pudo localizar, no la pudo localizar y es un lamento, un lamento no para nosotros como jueces, sino para la sociedad, que hechos hecho de esa naturaleza quede prácticamente impunes, porque eso es prácticamente impunidad. Un año, un año, un hecho de la naturaleza. Y eso es un dolor que esa familia, ni si siquiera como 20 años, le va a mermar, le va a desaparecer mucho menos como un año, que es lo que en esencia va a cumplir en cuestión, pero todos los días. La suerte no acompaña a ser mal. Todos los días la suerte no está del lado de, de la persona. Y puede ser que hoy tuvieron suerte, mañana comiencen la misma acción, y entonces ahí se le pasa factura ya la, la vida y la misericordia divina. Con eso les decimos. Se soy... trata de un caso que ocurrió en al Valle. Eso fue el 7 de abril del año 2018 donde José Luis, un joven, perdió la vida, producto de unos palos que recibió. En el día de hoy, en juicio de fondo, en virtud de lo que establece el Código Procesal Penal, la parte creyente y el Ministerio Público se acercaron a nosotros para solicitar que hiciéramos un acuerdo en cuanto a la pena. Llegamos al acuerdo, los mismos han sido condenados a un año de prisión, que se le cumple a nuestro representado Luis Miguel Payano el día 13 de abril del año 2019 o sea prácticamente un mes y unos días le queda en prisión y cuatro años suspensivos bajo reglas establecidas por el tribunal todo esto en virtud de que hubo una insuficiencia de prueba en virtud de que los testigos de este proceso no se presentaron a declarar no llegaron al tribunal, no obstante la diligencia que hiciera el Ministerio Público. Bajo esas condiciones, nosotros aceptamos la propuesta y esa ha sido la pena que se le ha otorgado a nuestro representante de un año de prisión. Bueno, este caso va a dar mucho de qué hablar. Antes de llegar a más comentarios, vamos a presentarle a nuestro compañero Francis Rodríguez, muy buenos días Francis muy Buenos días Fulvio. buenos días bueno, presidente. Agradecido de Dios por la luz de este día Y que nos ayude a desenvolver en él Que nos dé inteligencia <coughs> Para tomar mejores decisiones Y también inteligencia para entender estas cosas Bueno Francis eh, Fíjate, eh, yo soy Francis Rodríguez Y agradezco a usted el favor de cada mañana De permitirnos entrar a sus hogares A través del canal 10 de Telenor Y hacer este, su programa De mañana eh, Sí el Código Procesal Penal eh, tiene ciertas virtudes que pueden favorecer en constantes escenarios o en distintos escenarios al reo. En este caso, ah, como decía el abogado, hay un acuerdo que está contemplado en el Código Procesal Penal para casos en específico. Lo que tenemos que analizar si estos casos donde involucra una muerte y que ha dañado la estabilidad de la sociedad, porque cuando se produce un hecho de esta naturaleza y con las agravantes que tiene, no obstante haber no haber presentado las suficientes pruebas para imputarle a estos individuos el crimen, eh, resalta la atención porque la sociedad se siente atacada, nosotros somos un, la gente, nosotros debemos entender que somos un cuerpo y dentro del cuerpo, de la sociedad es un órgano importantísimo ya que el ser humano en este caso es el centro. La, de... jueza, la jueza decía, qué suerte tienen, qué suerte tienen que apenas hace un año mataron a una persona a palos, le cercenaron la, eh, los dedos, le abrieron la cabeza y nada. Todo ese hecho dantesco, como a palos le quitaron la vida a Jorge Luis López Almanza. Y, eso tiene que estar ¿Y qué ligado? suerte tienen, que apenas un año ya pronto van a estar libres en libertad condicional, dice la misma jueza, en, en, en remordimiento al sistema de justicia, en la impotencia que hay dentro de lo que es la, eh, la ejecución de la justicia ante casos así por el mismo código penal que nosotros tenemos, que tiene tanta variable, como tú decías, Francis, que muchas veces eh, se presta a estas cosas. La testigo real, la que estuvo ahí, desapareció y el Ministerio Público no la, no la encuentra, no la encontró para presentarla. Eh, hay que ver cómo actuó el Ministerio Público que esta testigo se desapareció. Hay que ver cómo, qué tanto interés pusieron para que ese testigo fuera protegido, fuera eh, eh, llevado en los momentos adecuados eh, a, a la sala de confesiones, a, a la sala de testigos y, y se le diera seguimiento de protección también. Pero cuánta suerte. Vamos a escuchar la justificación del Ministerio Público porque Esmael Rodríguez, fiscal titular, explica la justificación del Ministerio Público. Escuchemos. el, los tipos, el tipo penal de homicidio ...tiene una pena de 3 a 20 años. Normalmente la Procuraduría Fiscal de Duarte, pues dependiendo del caso en particular, eh, pide la totalidad de la pena. Que en este caso obviamente se imponía que le fuese solicitada a dichos ciudadanos la totalidad de la pena. Ahora bien... Dentro de los parámetros que tiene que tomar la Procuraduría Fiscal de Duarte, o dígase cualquier fiscalía que se encuentre realizando cualquier tipo de proceso, están las condiciones para el conocimiento de dicho proceso. En ese caso en particular, el Ministerio Público hizo todas las vías pertinentes tratando de contactar a las personas que son las que, y así le hacemos de conocimiento a la ciudadanía, por eso nuestro interés y las actividades que hacemos constantemente con los ciudadanos, de que denuncien y se presenten a los procesos, si las personas que son quienes se encuentran involucradas no se presentan a establecer, pueden pasar dos situaciones o que el proceso no pueda tener un fin satisfactorio, aunque sea la verdad jurídica de que se ha cometido el hecho eh, o que entonces el Ministerio Público deba de buscar una salida alterna a los fines de garantizar que esa persona pueda seguir atada eh, a un proceso con respecto al hecho que se le ha imputado. En el caso de la especie es lo que, la medida que tomó el Ministerio Público de presentar una salida alterna, que existen varias dentro de lo que es la norma procesal penal vigente dentro de la, del rango de pena que le puede ser impuesto a un ciudadano por el tipo penal que estaban siendo procesados. Y en ese orden así se ha decidido y así ha sido acogido por el tribunal y aceptado por los representantes legales de esos ciudadanos. Muy bien. Bueno, y mientras tanto, la familia del muerto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y la familia del muerto... ¿Cómo se va a sentir? Yo no entendí. ¿Qué dice? Yo no entendí realmente. Lo... Bueno, la pena de 3 a 20 no, no, no, años, no, no, no. el Ministerio el acuerdo, Público, el acuerdo. Eh, la alternativa, porque la parecía, alternativa. parece, eh, yo tengo que entenderlo, porque desconozco eh, la decisión en qué se basan, entiendo que es el criterio de oportunidad o la suspensión de pena, pero en la explicación que da la fiscal titular, pareciera como que el juicio continúa. Como una alterna. Bueno, Yo quiero oírlo más Dice que fue a cinco años de prisión cuatro de estos suspensivos. En la, en la parte que tiene, en, estos tendrían la libertad condicional el día 13 y 14, respectivamente, del mes de, de abril. Sí, sí, sí, sí. Porque tienen un periodo en cárcel sí. cumplida. cumplida y el resto suspendida con una serie, una serie de, de aspectos que le impone de servicio social, eh, orientación profesional. Sí. Pero viendo el sistema, como tú decías, ahí que radica grandes problemas para la solución de casos y sobre todo para conseguir condena. Para un testigo en este país. Sostener su versión hasta el final y conseguir condena. Se tienen que dar muchos. Y arriesgando la vida también. No, no, se tienen que dar muchos aspectos. Un caso sería de que él asuma personalmente a su cuenta, a su cuenta y riesgo. Oye eso. A su cuenta y riesgo. No por el deber de que si tiene información de un hecho, es a su cuenta y riesgo, es decir, no sabiendo el, que corre peligro. Y no es el Ministerio Público que tiene que... Bueno, que darle debe la de darle un resguardo a estos testigos estrellas que en los últimos años, producto del grado de, de, de, de, de violencia... Pero señores, aquí hay un fiscal. A que un fiscal adjunto que fue baleado posterior de haber participado como testigo estrella de la investigación y condenado a 30 años un individuo, ¿cómo podríamos pensar que fue un simple asalto no, no, no, hay manera. Lo que pasó hace un mes, dos meses atrás, lo esperaron en su casa. Con las mismas características que, que lo que mataron a, a, al comerciante... En toda sociedad desarrollada, Francis. Entonces, los testigos se protegen. Bueno, de a no, le cambian el nombre. Y casas. Le dan protección familiar. Porque aquí eso no existe. Por el contrario, aquí hay individuos en la policía que no solamente ayudan a que vaya torcido el caso hacia la fiscalía, sino que delatan. ¿Quién fue que dio las primeras declaraciones que inculpan al, al prevenido? Que deben de protegerlo. Son unos bandidos. Que deben de Están protegerlo. Están ligados al, al, en al este crimen. Caso, en, en caso de los testigos se pueden dar dos cosas. Un acuerdo económico y el testigo se desaparece. O por temor. Desiste o desiste se Porque tampoco va. Fíjate una cosa, hay una etapa que incluso. Entonces, así no se puede administrar justicia. Y también pedirle a los jueces que hagan más de lo, de lo que puedan. No se le puede no, pedir al no propio Ministerio Público en ese caso. No pueden pedirle más de lo que se pueda porque aunque el juez, el Ministerio Público pide conducencia, que esté arrestado el testigo que ya se había comprometido a dar declaración frente al juez para sostener la, la acusación, pero está la vida de él y de su familia porque estos individuos que han matado tienen la concesión de que ellos no han cometido el hecho y, como que es un abuso de parte del testigo, diría yo, que es así que piensan que lo esté acusando de que lo vio a cometer un hecho. Pero yo observo. Óyeme, no te meten eso, como quien dice. Sí. No, no te meten eso. observo lo que dicen. en este caso a una jueza que quiere administrar justicia, pero que las leyes no le permiten tendría el mismo resultado. Porque sí. si ella lo asume con su íntima convicción en este régimen que nos impusieron del nuevo Código del código Procesal Penal, eso, tiene los mismos resultados. Eso es penoso. Y es ese decir, Código Penal, ¿cuánto años tiene? En esa misma tesitura le van a destruir por extrapetí, por lo que sea. Le destruyen. Sí, le van a destruir sí. su claro, decisión. Claro. Porque está, y van a tener los mismos resultados. Está dentro de la de la negociación del ministerio público, pero claro, de lo que se puede hacer Mira, en esos casos. Mira, el ministerio casos. público tiene la responsabilidad de sostener en todo los de en todo el ámbito hasta conseguir condena la la, la acusación. Sí. Pero es cierto, ya hemos dicho que aquí el caso de Breck es un caso emblemático de los acuerdos que se llegaron para no perseguir a los ejecutivos y a los responsables. Se sobornó a la República entera. Y ahí fue cuando dijimos aquí en este programa, wow, pero qué país. Ahora, por vía del Ministerio Público, aceptamos que nos sobornaran nuevamente. Sí, totalmente, al país entero. ¿Al país entero? Para, por silencio. Para silenciar a quienes podían acusar a los que están aquí adentro, a los que están manejando el propio caso, ¿eh? Sí. Porque es bonito y belladar. Cuando no, uno ve a, a Jan Alain y no, atrás de Danilo Medina y de Rondón en un reconocimiento o en una obra que se haya re, eh, eh, inaugurado, está Jan Alain atrás. Y no se puede acusar a ninguna de esa gente Ay, porque no. está dentro del se puede acuerdo. ¿Y Porque está dentro del acuerdo. Ahora, Francis, en este caso, con un código procesal penal en esa condición... ¿Es que el mismo no, código no, establece no la, la oportunidad? El, el mismo código es el que establece la oportunidad y es lo que usa el Ministerio Ahora, Público. para que eso se dé también, no he visto la familia. ¿Cuál es el criterio? Si fue que negociaron suspensión de esa pena, pero por una... Por, por obtener una sentencia menos, es decir, yo lo que entiendo es, es que ellos decidieron esta, que esta es por lo menos están condenados, ellos asumen que, que son culpables, pero a la vez le dan el criterio de oportunidad, de, de suspensión, sociedad, como una especie de, de, de, de medio libre, que hay un sistema, que en el nuevo sí. eh, sistema penitenciario, Medio libre es que en el proceso de reinserción a la sociedad del que ha cometido un crimen. Pero apenas un, un delito, año ¿eh? de una muerte. Apenas un año de una muerte, Francis. Yo creo que no debe de caber ahí en ese proceso de sacarse el modelo de esa forma. No, porque, lo que pasa es que el medio libre que me, voy a, que me refiero es que el reo, condenado a 20, a 30 años, ah, okay, en un okay. proceso de preparación. Va y asiste a la universidad Sí, sí, sí puede, puede tener Y va y regresa a la cárcel sí. El fin de semana o no sé Ellos lo alternan Pero a la universidad Hay reos que están estudiando Derecho sí, sí, e ingeniería Sí, sí. sí hay, hay reos estudiando y, y comparten con la sociedad Están ahí, no se le ve que son gente De mal eh, proceder Y se están reinsertando Y eso es válido Sí, eso es válido. Ahora, Francis, con este código penal. Nos vamos a. a sin seguir régimen teniendo. de consecuencia. Bueno, el código penal que tenemos es el que lamentamos. Eh, lamentamos. Se hace obligatorio la aprobación del código penal que está en, ahí en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, durmiendo sueño eterno. Se hace obligatorio que hay que aprobarlo para que esta sociedad pueda convivir bien. Bueno. L y R, donde usted encuentra todo lo que necesite. Si usted es comerciante y usted necesita cualquier cosa para su negocio, vaya a L y R. Ahí está todo lo que usted está buscando. Ahí está la garantía, está también la calidad. Visite cualquier sucursal a nivel nacional en refrigeración, en cocción, en preparación de alimentos, todo lo que le falte a su negocio, muebles, eh, asientos, todo mesas usted lo encuentra en LIR usted pone las cuotas como usted quiera como le sea cómodo le asesoramos le ayudamos a crecer su negocio LIR señores le asesora le ayuda a crecer su negocio le da eh, lo que usted necesite y se lo acomoda a la LIR comercial esto de locura donde todos los negocios califican LIR comercial bueno no se muevan Regresamos. Volvemos en breve. Hay más en De Mañana. por permanecer ahí con nosotros aquí en de mañana, ya se escucha la música, ya hablaremos y aclararemos la parte que del proceso que el artículo 40 establece y otros del código procesal penal porque creo que queda un poco eh, en el aire eh, al concluir cuando terminó el tiempo sí. Vamos bueno a, ya se escucha la música Vladimir Paula la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. De mañana. Hola, ¿qué tal? Buenos días, hermanos del alma. Buenos días, hermano. Hola, Fulvio. Aquí estoy desesperado esperando tu noticia. Ahí voy, tranquilo, Fulvio. ¿Y Francis? Presente, hermano. Adiós, la gracia. Hola, Francis. Hola. Bendiciones. Igualmente. Igual para ustedes y todos los amigos televidentes que a esta hora nos sintonizan a través del espacio número uno de la televisión nordestana, de mañana. Miren, como de costumbre, mm. comenzamos con las noticias en el ámbito internacional. Seguimos dándole seguimiento a Venezuela. En esta ocasión, Nicolás Maduro llama payaso a Juan Guaidó y lo reta a elecciones. Así que vamos a escuchar el presidente venezolano Nicolás Maduro. Adelante. Por ahí hay un payaso que dice ser presidente interino. Bueno, si usted es presidente interino, lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. ¿Por qué no convocó? Pregúntense ustedes, ¿por qué no ha convocado elecciones? El pretendido autoproclamado, ¿por qué? ¿Por qué no convoca elecciones para darle una revolcada con votos del pueblo? Convoca elecciones, señor autoproclamado, señor payaso. Ahí están las declaraciones de Nicolás Maduro Miren señores y a propósito de ese mismo tema Artistas confirman asistencia a concierto para ayuda humanitaria en Venezuela Los cantantes Alejandro San, Maluma, Carlos Baute, Pablo Alborán, Luis Fonsis, Juanes Ricardo Montaner, Juan Luis Guerra, Fonseca J Balvin, Carlos Vive, Nacho, entre otros Confirmaron su participación en el Venezuela iLive Que se realizará el próximo viernes En el lado de Colombia De la frontera con Venezuela Para dar a conocer al mundo La situación que viven los venezolanos ¡Veamos! De la población venezolana Está pasando por una crisis alimentaria -americana. Es urgente que llegue ayuda humanitaria. Eh, ustedes saben que Venezuela está atravesando una gran crisis y millones de venezolanos han abandonado su país por esto. Lo que pedimos es que permitan entrar esa ayuda humanitaria eh, y que no sufra más ese pueblo que está viviendo una de las crisis económicas más importantes de toda su historia. Pero esto es una cuestión humanitaria. Nosotros no estamos apoyando un sistema político, un partido político. Bueno, veíamos también, ahí veíamos a Maná, vemos a Luis Fonsi, Ricardo Montaner, Alejandro San, entre otros artistas que participarán el pasado fin de próximo fin de semana de ese gran concierto en la frontera Colombia, Venezuela. Miren, señores, cientos de mujeres protestaron ayer exigiendo aborto legal en Argentina. La protesta denominada un pañuelo, pañuelazo verde, se llevó a cabo frente al Congreso argentino para relanzar la campaña por el aborto legal luego de que el año pasado el Senado rechazó el proyecto de ley. Veamos. Hoy en día hay una despenalización social del aborto. Tuvimos eh, un resultado positivo en diputadas. Lamentablemente en el Senado del país no se está respondiendo como representantes del pueblo, sino que se responde más bien ante las eh, jerarquías conservadoras de cada provincia. Se apruebe la ley y que no decaiga todo el movimiento que se formó el año pasado, que fue el, lo máximo. ¡Aborto libre, seguro ¿Aborto libre? Está un pañuelazo verde fue la actividad llevada a cabo frente al Congreso de Argentina. En el ámbito nacional, inician trabajos de construcción de la nueva cárcel La Victoria, el primer Picasso con la inversión que supera a los 6,372 millones y con una capacidad para albergar a más de 8 mil privados de libertad las autoridades dieron el primer picazo para que comience la obra. Ahí está, veamos. A partir de hoy iniciamos la construcción, aquí en guerra, de una nueva victoria. Un complejo penitenciario con diversos recintos independientes, con una capacidad total para 8.778 internos, que vendrá a revolucionar el sistema penitenciario y pondrá, sobre, pondrá fin a la sobrepoblación y hacinamiento histórico que por décadas han sufrido nuestros privados de libertad en el recinto de la Victoria. Cuando un interno llegue a la nueva Victoria, lo primero que haremos será captar sus datos biométricos a través de un moderno sistema que ya tenemos en la etapa de prueba. Esto nos permitirá identificar con precisión a cada privado de libertad y conocer su ubicación exacta dentro del recinto ya no podrá decir que los presos en La Victoria no se encuentran o que no se envían los imputados que no son correctos a las audiencias. Ahí está, la cárcel de La Victoria se inicia, señores, la nueva estructura. Qué bueno. En el ámbito local-regional, comenzamos por Tenares, por allá se entrega hombre acusado de cortarle la mano a otro en ese municipio. Vemos imágenes, caramba, de que fueron captadas por una cámara de vigilancia. Ahí está el momento cuando por allá se observa, cuando él le lanza con el machete. Mírenlo ahí, ya en la partecita donde se nota claro, por ahí. Y así le quedó el brazo a este hombre, señores. Increíble. Escuchemos. pues nada, no lo conozco. Nunca había pasado palabra con él. Nunca lo había visto en mi vida. Nada. Él llegó a mi casa y emprendió en el carro mío, boceando. Llegó el hijo del diablo. No creen de baño. Entonces, ¿qué yo hice? Yo tenía que bajar a defenderlo mío? ¿Cómo que pasó eso? A mediados de... Como a las tres pico de la mañana, llegó a mi casa. Bueno, ya ustedes ven, señores. Él dice que no lo conocía. Él bajó ahí inmediatamente. Entonces, como vio que este hombre estaba verbalmente agrediéndolo... Ociferando cosas, agarró y le propinó el machetazo. Le cercenó la mano, señores, se la cortó, se la mutiló. Miren, paralizan docencia exigiendo arreglo de escuelas en las Guaranas. Ahí está, específicamente en mal estado se encuentra la de el cruce de los lanos. ¡Wow! Increíble, señores. Ahí está la revolución educativa en las Guaranas. Miren esto increíble y los baños y los baños terrible más aún escuchemos por la reconstrucción de varios centros y la construcción de otros, porque realmente el ministerio no ha ofrecido bastante por bastante tiempo y no ha resuelto nada ¿cuáles son esos centros y cuáles son las problemáticas? Eh, está el liceo Felipe Hernández el, la escuela Juan Sánchez Ramírez eh, la Juan Sánchez Ramírez ya tiene aulas que están, el, el techo está soportado con palos eh, aquí en el liceo ya la reconstrucción tiene un, un tiempo de aproximadamente seis años y las puertas realmente la tienen clausurada. Los estudiantes tienen que salir por una, una abertura muy pequeña. El momento de salir, cuando se les despache, es un desastre. ¿Hasta cuándo se extenderá la protesta? Por el momento la tenemos hoy, mañana, pero vendrá una próxima paralización por una semana y así sucesivamente hasta que nos den respuesta. Está la revolución educativa en las guaranas, señores. Increíble, wow. Miren, paralizan docencia. Ya veíamos en las guaranas. Es eh, terrible. El Ministerio Público dice darán cumplimiento a la prohibición y el uso de juca en República Dominicana. Vamos a ver a María Brito, Procuradora Fiscal de Medio Ambiente, y a Smarlin Rodríguez, fiscal titular de Duarte. Adelante. Pero ya de manera directa sí si tenemos una, una norma jurídica que asumimos funciones, hemos estado realizando un trabajo en conjunto con lo que es la Procuraduría de Medio Ambiente, conjuntamente con la Fiscalía, ya que son labores preventivas. Nos saludamos la decisión asumida por el señor presidente y tal como establece dicha ley, la Procuraduría General de la República, bajo la dirección del señor Procurador Jean Rodríguez, estaremos dándole seguimiento a ese tipo de casos. Sí. Señores, miren moradores de varias comunidades... Protestan por demandas incumplidas, Huiza, Aslor, Matalarga, Estanzuela, Honduras, Laguneta. Marcharon por la calle principal, carretera San Francisco de Macorís, Nagua, en Huiza. Ahí está con pancarta en manos. Ya no aguantan más. Escuchemos entonces. Adelante. En vez de traer solución que es lo que esperan estas comunidades, que son gente de paz, traen contingente de policía para provocar, pero estas comunidades son maduras, eh, entienden y saben cuál es su rol, cuál es su derecho. En ese sentido, pacíficamente, ustedes ven cómo estamos caminando. Nosotros tenemos unos sectores que aún no les, lleva, no les llega agua por las averías y tienen en sus manos las piezas con que resolver las averías tienen una emergencia. Y lo de nosotros ¿qué se podría llamar? Nosotros no tenemos emergencia porque nosotros somos los hijos de Machepa, que nos mantienen con mentiras. Ya basta de tanta mentira Nosotros seguiremos en la calle y como dice nuestro compañero Raúl, no tenemos miedo y nos lanzaremos cada día a la calle. El mensaje a las autoridades es que se pongan la pinta, que ya estas comunidades se han cansado de tanto esperar y promesas y promesas. No se cumple nada. Ahí está Agua, luz, calle, entre otras demandas exigen esas comunidades, caramba Inician protesta por 48 horas, continúa hoy, eh, reclamando diversas demandas también en el sector Villa Verde Aquí en San Francisco de Macorís, calle, entre otras demandas también, veamos llamado a un paro martes y miércoles, martes 19, miércoles 20, a un paro pacífico. Y así lo estamos cumpliendo en más de un 98% en esta comunidad. ¿Debido a qué? Debido al incumplimiento de las autoridades competentes. Ya hace 6 años que nosotros hemos venido reclamando la continuación de ese proyecto local de nuestra comunidad de Villaverde. Y nosotros nos hemos empoderado para levantarnos en pie de lucha, ya que su promesa. Nosotros estamos aquí hoy martes y mañana miércoles en pie de lucha. En lo más adelante será un paro más, con más fuerza. Ahí está, señores. Hoy continúa esta protesta en Villaverde. Denuncian mal estado del sistema cloacal en la urbanización Jennifer. Ahí está, señores, el brote de aguas residuales, esas fecales a la luz del día. Veamos. Esta situación de este desagüe hace mucho tiempo que está aquí y una vez trajimos a Ale y Ale vino y dijo que sí, que le iban a arreglar esto y más nunca volvió. Y entonces en estos días vino ese señor aquí a arreglar eso con una arreglaría en esa, esa tubería ahí y lo arreglaron, pero después que la arregló, entonces ahora es que está botando agua. Lo trajimos de ahí porque ese es un desagüe que cuando, si se tapa se niega todo esto y lo trajimos aquí, dijo que iba a arreglar esto para... Hace una excavación y porque uno no le dio cuarto, se fue y no lo arregló. Y ahora esto tiene muchos años con ese viejito ahí, esto estaba tapado ahora en estos días. Sí, tú sabes que ese problema afecta a todo el mundo, ese problema, las materias fecales suben para arriba y cuando suben para arriba el mal olor no a, le afecta a todo el mundo. Y estamos viviendo una situación muy difícil, muy difícil. El Señor, el, tú sabes, vive ahí y no aguanta ese bajo. Es un mal olor muy fuerte que sube de ahí. Es permanente Sí, permanente, porque eso nos se para de tirar de agua Imagínate Dios mío, señores Realizan festival de marcha escolar La dirección del distrito 0706 Realizó el quinto festival de marcha escolar En el Club San Martín Con la participación de 15 centros educativos Ahí vemos imágenes de las autoridades educativas Y vamos a ver entonces sus declaraciones Escuchemos Decirles a ustedes, estudiantes, que reconocemos y sabemos el trabajo que han tenido que hacer para llegar aquí y tener una buena representación de su centro. Reconocer también a los profesores de educación física, porque esto no es un trabajo fácil. En esta ocasión, el objetivo principal de este quinto festival de marcha escolar es cultivar y valorar los símbolos patrios, incentivar el trabajo en equipo y que convivan en armonía en este quinto festival de Marte Escolar. Hoy es un día de júbilo para cada uno de sus centros que ustedes representan, un día de júbilo para la Regional 07, para el Distrito 06 y sobre todo para cada uno de sus padres, los cuales están orgullosos de ustedes, que han venido a representar su centro en este festival ...de educación física. Interesantísima actividad, señores. Denuncian abandono de parque en el ensanche Duarte. Así que ahí está, señores, este parquecito que debe de ser sometido ya a una remo remodelación, remozamiento, sin lámparas. Mírenlo ahí, caramba, destruido. Creo que como la alcaldía ha estado en muchos lugares realizando este trabajo...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 Tiene mucho tiempo, más de 10 años. Estamos esperando que vengan a remodelar el parque para ponerle las luces, porque ya tenemos un tiempecito, la alcaldía ahora viene ya a remodelar el parque, todo esto va nuevo y eso es lo que la gente está esperando. Sí, se ha comprometido a venir aquí mismo personalmente y hablar con nosotros y ya eso estamos esperando ese proyecto ahora en febrero. Ahí está, ojalá entonces y que comience la remodelación de ese parquecito, el ensanche. El agua número uno en consumo, en preferencia de todos los nordestanos, es agua Randy La. 100% purificada con sistema osmosis, tan dominicana como tú. Comuníquese con nosotros al teléfono que ve en pantalla para servicio a domicilio, porque no es lo mismo un galón de agua que un galón de agua Randy La. Agua Randy La, tan dominicana como tú. Qué bueno, no hay tiempo para más. Gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Feliz resto del día. Hermanos del alma, regreso con ustedes. Bye, bye. Muchas gracias, muchas gracias, Vladi, eh, por este parte noticioso. Feliz resto de día a ti también y contigo también. Damos la bienvenida a nuestra compañera Raquel Ortega. Muy buenos días, Raquel. Buenos días, Fulvio. Buenos, buenos días. Día. Buenos días a ustedes, amables televidentes. Gracias por estar ahí como cada mañana. Hoy es día de Santa Beata Jacinta de Jesús Marto. Así que a todas las que lleven por nombre de Jacinta, bendiciones en su día. Y del decálogo de nuestro patricio de Juan Pablo Duarte, nos invita a nosotros jamás permitir que ninguna porción de nuestro territorio sea concedida a alguna nación extranjera, recordando su ideario en este mes de la patria. Ninguna porción. Ninguna, ningún porción. pedacito no sí. puede ser cedido. La iglesia católica en su carta pastoral puso el dedo en la llave, en la llave. y un al cual, ¿no? reconocer que hay un plan desmesurado por grupos que se hacen pasar por, por humanistas y no, y no quieren o confunden a la sociedad de que se trata un asunto de derechos humanos y no de un privilegio del permitirle a un estado a una persona entrar, quedarse o salir. Bueno, en las noticias internacionales, Francis y Raquel, artistas confirman, van a, Qué interesante a se ha vuelto esto para la ayuda humanitaria en Venezuela. Pero antes, Julio. el presidente Maduro llama a Guaido a unas elecciones, ah. de que para darle una pela, estrujarlo. La... Que, que <ríe> <de ríe> <etrujarlo>. Entonces los <ríe> artistas se han unido para recaudar fondos para ayuda humanitaria. Tenemos un plan... Dice ahí, el día 23 es el día de la entrada, del de inicio de reparto de las ayudas humanitarias, medicamentos. Y todos estos artistas se han unido, señor. Qué interesante. Juan Luis Guerra es uno de los que ha sí. confirmado nuestro grande Juan Luis Guerra participar en este gran concierto a favor de Venezuela. Juanes, Fonseca, y Luis Fonseca. Mire, Fonse, mire cómo Montaner. se comporta el pueblo junto a Guaido. Y lo que está haciendo Maduro es aprovechando los únicos escenarios que le, es, que, le quedan. que le quedan y utilizarlo en un momento donde se están graduando una cantidad de profesionales y se ven en alguna imagen, detrás dice graduación medicina o algo así. De la universidad. Y luego aprovechar ese escenario para de, arengar eh, pleitos y cosas es un sinsentido para mí. De, está... De, está, de, está, de, está dando palos a ciegas y creo que también está promoviendo del otro lado un concierto pero, pero me imagino que llevará a los artistas presos debe ser que lo sea, obligado o robó para que cante bueno pues el próximo viernes será este gran concierto donde participarán a más de 10 artistas ustedes vieron algunos rostros y otro que se Ahí en a sumar. pantalla maluma que está súper pegado también en el día de ayer eh, confirmó su participación. Riffóns Carlos Vive Nacho, Ricardo Montaner, como mencionábamos, Juanes, Carlos Baute, Pablo Alborán, Alejandro San, Alejandro San, fabuloso increíble, Alejandro increíble. San y re repetir nuestro grande también eh, nuestro Juan Luis Guerra ya ha confirmado la participación un Venezuela hay Life, para dar a conocer al mundo la situación que viven los venezolanos próximo. Viernes es este, este gran evento donde la talla de estos artistas internacionales sin cobrar un centavo van a ir gratuitamente a mostrar su talento y su solidaridad en el mundo. Ellos desde que el conflicto con Venezuela ha surgido, esta gran eh, situación, eh, han manifestado a través de las redes sociales su respaldo, su apoyo con videitos así colgados en la red, llamando sobre todo a la paz y muchos claramente, por supuesto, en contra y diciéndole a Maduro que es un dictador y que lo que está causando es que gente se muera en ese pa hermano país. Así que será una gran avalancha, como bien dice su titular, humanitaria, con estos grandes estas grandes estrellas, uniendo sus voces a favor de Venezuela. En la parte internacional... Miles de mujeres protestan en Argentina. Ya Argentina dio su voto negando eh, el aborto. Y es por ello que ellos están repitiendo la misma eh, marcha. Ya antes, el año pasado, a finales, tuvimos la noticia de que se prohibía el aborto en Argentina porque... Ahora el Senado, según las mujeres que vimos ahí. El pañuelo verde. De pañuelo verde. Pero es interesante ver el reclamo, porque estamos viendo un grupo de jóvenes, de mujeres de distintos estratos sociales, y sin pretender denigrar ni calificar, están procurando detener libertad de, de sexo desmedido, si hay un producto que ellas tengan la oportunidad de quitarlo. Y seguir. Y seguir la misma. Es decir, como que no hay un grado de conciencia ni de responsabilidad al pedir esto. Lo que yo digo es que acepto, estoy aceptando que ellas protesten y que ellas exijan. Pero si el Estado no regula los actos humanos, ¿qué sociedad vamos a formar? Eso se lo digo a los de aquí que también están en esa tónica, y que los embajadores de Estados Unidos, los, los ex embajadores de Estados Unidos que trajeron esa corriente con mucho más fuerza, más fuerza, y el paraíso gay que ellos pretenden hacer aquí en República, todavía están aquí esperando que el gobierno le cumpla, porque fue un acuerdo del 2015 para que Estados Unidos permitiera a República Dominicana transformar su constitución para que el Danilo se repostular ese acuerdo ellos están esperando todavía aquí en República Dominicana si el pueblo no lo entiende de que es una negociación burda a espaldas de la sociedad aunque aparezca miles de mujeres también feministas que dicen que el, es la libertad de la mujer bueno pero tener sexo es tu libertad y eso es eh, anémicamente humano pero hágalo con responsabilidad y evite por todos los medios hacerlo fértil es lo que yo entiendo claro, una responsabilidad que es compartida que no es solo de, que que, no, de un género cuando dos adultos deciden, no, no. Un, deciden tener relaciones sexuales por pues los dos deben ser responsables a lo que pueda suceder después a menos que, si no se protegen, lo más natural es que, es que, que quede embarazado y debe entonces haber responsabilidad de, de, la per, de la pareja que casi nunca en muchas situaciones eh, la da la, la responsabilidad Luego la mujer tiene que cargar sola. Y ¿sí? es que se debilita tanto el, el, el gustarle a un hombre a una mujer. La mujer tiene, es la que ofrece la, la libertad de, de entrada a su vida. Si dice que no, no nada más que la violen, digo yo, porque hay que decirle no. Ah, que el hombre insiste, insiste, insiste. Es un responsable también. Es de los dos. Claro. Bueno, en, aquí en el ámbito nacional, en el día de ayer, bueno, se iniciaron los trabajos para la remodelación de la cárcel La Victoria, con una inversión de más de 6 millones de pesos, alberga 8 mil personas privadas de libertad, y en el día de ayer, Jean Alay Rodríguez, el Procurador General de la República, dio el primer Picasso. Es la nueva Victoria en el sector Bar, las barras del municipio de San Antonio de Guerra, alojará a esta cantidad de 8 mil eh, internos, o presos de libertad. En el día de ayer el procurador estuvo también acompañado por Monseñor Francisco Soria, obispo metropolitano de Santo Domingo, quien preside el Patronato Nacional Penitenciario y el empresario José Luis Corripio Estrada, vicepresidente del Patronato Nacional Penitenciario, entre otros como el jefe de la policía y demás estuvieron participando de este Picasso. El procurador además manifestó que será una, un complejo que revolucionará el sistema penitenciario y pondrá fin a la sobrepoblación y al hacinamiento histórico que ha imperado en la cárcel Victoria por más de 67 años y recordó que la Victoria fue construida en 1952 con una capacidad solo de alojar a 1.200 personas indígenas prohibida de libertad, y ahora tiene casi 9 mil, entonces hace rato que la cárcel de la Victoria ya no da abasto, además de la las condiciones, poblada. las condiciones infrahumanas con las que viven ahí. Eh, y de esa forma no podemos no se puede Mira. lograr una reingeniería de la persona que ha cometido el delito y que tiene que pagar la culpa establecida eh, eh, en la sentencia uh -huh. que se le emitió. Entonces, para poder reinsertarlo a la sociedad, tiene que estar en un espacio adecuado donde pueda además desarrollarse. El preso o la persona interna o privada de libertad tiene derecho a reinsertarse de manera productiva luego de pagar la culpa por la que esté... Eh, bueno. Eh, hoy día eso pudiera ser distinto si en el país se procurara tener una vía de, de descongestionar en razón de que si hoy residen 7, mil? En, no, 7 nueve, mil no, me voy a referir a otra cifra ah, okay. no a esa siete mil condenados o 9 mil condenados en el país, el resto de los 26 mil son preventivos. Gravísimo. Esto Pero tiene que buscarle una vía, una salida, porque el costo de sostenibilidad de cada cárcel para el país es, y no viven, lamentablemente subsisten o, o sobreviven, porque no se está dando el no medio da, no para se que se reinserten. Uh -huh, no Entonces, precisamente lo que hablábamos ahorita y lo que explicaba la fiscal sobre el caso de aquí de San Francisco de Macorís, el Código Penal en el artículo 40 y lo prevé el 371 para mediar entre un justiciado o justiciable que aún no ha recibido una condena y está en una etapa de prevención, pero su caso se estima que la pena a imponer serán de 5 Años o menos. Ahí en ese caso procede. Es por eso que se habla de los cinco años, del año que está. Con cuadro suspendido. Con, El año que está eh, cumpliendo uh -huh. y, el, y el cuatro años suspendidos. Esa es la explicación. Esto se procura Pero para. En tema, de en tema de asesinato, como que no debiera haber esa. Bueno, lo que es, pasa es que ellos no tenían la facilidad de condenarlo a 10 ni a 20 años. Y está dentro del renglón que lo más que podían conseguir que eran los cinco eso. años. Un tema de asesinato y por la forma de cómo se Y es lo que daba la Basilio. El sistema tampoco garantiza la vida de los testigos, que pudieran ser los principales aclaradores de la situación, alguna, pero se le va a condenar. Por alguna, apareció la joven que fue la testiga. Ah, y la vida de ella y su por familia, es lo que le, ella, me imagino que le está pasando. Aunque Entonces, los testigos deben ser un poco más responsables también y, bueno, y exigir la, eh, la protección, pero... Se caen los casos, entonces, aunque eh, aunque no implique de que sea que sea inocente la persona que está siendo acusada, pero si no hay testigos, luego no hay las herramientas como... No hay forma testigo, de que ¿no? el Ministerio Público ni el juez pueda sostener los no, presos. O sea, si no. Esta nueva victoria va a, a constar de cuatro módulos que tendrán, oigan bien, campo de fútbol, de softball, perdón, cancha de básquetbol, gimnasios al aire libre, economatos, gimnasio exterior, comedor además dispondrá de celdas de reflexión y de máxima seguridad y celdas de alojamiento para cónyuges interesantes. Uh, ojalá y entonces esto se administre ¿Cuántos bien. ¿Cuántos millones? 6 eh, millones y pico. Pero de seis dólares. y pico. De dólares. Déjame ver. 6 millones y pico dice de que va a aportar. Lo dice aquí en la nota. En los puntos 4, 5 de esta nota de prensa, moradores de varias comunidades protestan demanda incumplida en San Francisco e inician la protesta por 48 horas de reclamo a diversas demandas en el sector Villaverde para que todo el que vaya a transitar sí, por esa zona sepa que hay un ya está en pie un, un paro de 48 horas ahí en Villaverde denuncian mal estado de cloaca señores, la cloaca San Francisco de Macorís colapsó los urbanizadores nos engañaron prometen en las asignaciones que habrá planta de tratamiento y no se cumple, el, el ayuntamiento no lo está haciendo cumplir. Vámonos a poner esto. Bueno, así es. rectificamos 6.372 millones, costará la nueva victoria. Wow, 6, en bien. el WhatsApp nos escriben nuestros, nuestros amables televidentes, Jenny Arenoso, nos da los buenos días, dice Jenny. Buenas. Mi amigo, ¿cómo está? Espero que estén bien, que Dios Ay. les bendiga siempre, Jenny desde Arenoso. Gracias, Jenny. ¿Nos fulgo, nos pasa esta información? Sí, murió, lamentablemente, quien hiciera famoso la eh, el calentamiento global, Walter Brocker, Walter Brocker fue el bioquímico que se dio cuenta de esto y le dio nombre a lo que es el calentamiento global, murió ayer. María del Carmen Tejada también escribe, manda esta postal de buenos días, bendiciones para ti también, nos escribe Joy, Joy de acá de San Francisco, dice Joy, eh, favor, felicitar a mi esposa, Jenny Ramírez, que está de fiesta de cumpleaños. Así que para Jenny, felicidades en su fiesta de cumpleaños. Josefina del Tejar también quiere que le feliciten a su nieta, Jenny, que está de fiesta de cumpleaños, de parte de su abuela Josefina. Así que de parte de Josefina y todos nosotros aquí, bendiciones para Jenny. Felicidades. Niños. Nos toca una pausa, retornamos con más aquí en de mañana. Quédese con nosotros. Gracias por permanecer con nosotros. Si quieres verte bien y también cuidar tu vista, óptica máxima visión. Solo marca, solo prestigio. Las mejores marcas nacionales e internacionales. Los lentes de las mejores marcas del mundo, usted lo consigue en óptica máxima visión. Profesionales de última. Y también tenemos atenciones exquisitas. Montura de todos los colores, que se acomodan a tu contorno facial, te hacen ver bien y cuidan también tu vista. Análisis de la vista gratis, atenciones de, de, de, de última, usted se va a sentir ahí como que no quiere irse. Óptica máxima visión le da a usted la solución a la vista. Calle Castillo, esquina La Cruz, en el teléfono 809-588-7675. Óptica máxima visión, solo marcas Solo prestigio. Supermercado Almanzar les recuerda que no tiene que salir de la Juáraná para encontrar lo que busca en un supermercado. Repleto y por departamento. Ahora unido a una se te trae miles de pesos en premios por cada 500 pesos que compre. Televisores, fines de semana, crucero. Supermercado Almanzar, calle principal 34 a la Juárana. Recuerde que aceptamos tarjetas Solidaridad y además participa de la campaña ECOBOLSA. Así reducir el uso del plástico. Supermercado Almanza, tan nuestro como las Guaranas. Darle las gracias, Raquel, a una amiga que conocí ayer uh -huh. y les mando el saludo, le envío saludo a cada uno de ustedes. Muchas gracias. gracias. Esa amiga es una señora mayor que vive solita en una casa y ella nos dice, me dijo, me, me, me levanto mental. tempranito... Me levanto tempranito, pongo a de mañana hasta que se termina. Después que de mañana se termina, es que empiezo a hacer las cosas. Los Silvia filios. Rosario Guzmán, un abrazo para Qué usted. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Yo le dije que le iba a saludar. Así mismo es. Bueno, <risa> no diga eh, la dirección, porque no, es que no, ya no, ahora no. La, la seguridad Así, es una sí, preocupación sí, sí, tan sí, grande sí. que uno se cohibe de muchas sí. cosas. Así en el 1014, en Estados Unidos, nos ve diariamente. Juan Mercado, un franco macorizano Ah, sí, sí eh, Se dedicó por mucho tiempo a la labor de, de chofer Tenía una, Estaba en la ruta aquí, creo, en La Libertad Y su familia finalmente se fueron a residir a Estados Unidos Nuestro saludo a la familia de Juan Mercado A sus hijos, a su esposa, a todos Bien, tenemos no? Muchísimas gracias por vernos a todos Sí, a continuación vamos a comentar esta opinión que ha dado el ministro administrativo de la presidencia, el señor Ramón Peralta, José Ramón Peralta, Qué ha verdugo, dicho, eh. ha dicho, oigan bien textualmente, Danilo es el único político del país que gana en primera vuelta, en vuelta, lo ha dicho, ha dicho que es la única garantía para el país para ganar la presidencia en primera vuelta en el 2020. Y le citamos nueva vez, Danilo Medina es el único hoy en día en el PLD que gana en primera vuelta, de las mediciones que se han hecho en todas las encuestas, es el único que gana en primera vuelta, reitera él. Además, el único político en República Dominicana que gana en primera vuelta hoy en día, o sea, lo reitera en un solo párrafo. Tres se veces aprendieron la, frase. la intención para que quede como grabado en sí. el subconsciente. Dice que tiene de la, la, la, el la que gana simpatía electoral de, de más del 50%. Bueno, antes era un 90%. Este señor no sabe el daño que le Él causa que va al más, sistema va y al propio Danilo. Ellos no están midiendo las consecuencias de lo que es imponer nuevamente una reforma a la Constitución. Que pero pese José, a lo que él dice, es decir, contrario a lo que él dice, todas las mediciones dice, más de un 80%, la población lo rechaza, y mucho menos para que se relija el que, pero está. Francis, es el que se Pero, Francis, es que José Ramón Peralta está defendiendo el negocio del ajo. A ellos no le pero, está importando es casi dos mil de paro millones, en su partido. Es casi 2 mil millones de pesos. Nada. casi dos mil millones de pesos, en lo que él tiene ahí. De, a José Ramón de también se le olvidó. Negocio, se le olvidó <risa> que la, la Constitución Dominicana. Prohíbe la reelección Ahora, o sea que ubíquese, eso es lo fundamental Ubíquese, porque Yo aunque quiero. el presidente ha dicho, y lo dijo el año pasado en un programa de televisión con Zagna Ha dicho que hablará en marzo, ahora está diciendo no, que tiene hasta agosto para hablar en el periodo en que formalmente... Ellos están tratando de retrasar para que se venzan los plazos y la gente esperando la expectativa Y que solamente haya una salida, la de producir eso eso es un plan que ya le hemos descubierto Es decir, el pueblo es que tiene Lo que Ahora, tú acabas Francia. de decir Si tuviera un poquito de raciocinio y, y, de, y de bondad Este señor Porque cada vez que habla lo que hace es Irritar Ahora, Este señor no Debiera ni hablar Cuando en esos términos Prácticamente En su palabra Y en el poder que ellos manejan económico y los medios de comunicación que le hacen coro, está negando negando el control constitucional del ejercicio político de un presidente. La propia constitución que el presidente juró respetar. Es un irrespetuoso porque él no lo respeta nunca. Entonces, Ahora, que, Francis... Que te es? voy a decir una cosa, a Danilo no le molesta que, que él no, hable no, eso. No, no, no, no es que cuando Lo habla... correcto sería como hablo, porque, miren señores, yo por eso de, no dejo de, de comparar a los dos que tienen el, el, el, la situación en el PLD. Cuando los ingenieros, Félix Bautista, Freddy Pérez y ese grupo llevaron la firma para que leonel se, eh, se, se abocara a una reforma, leonel no lo aceptó, se lo dio a Danilo esos votos. Pero Danilo ha hecho creer que ha ganado en el 16 y que puede ganar ahora. En el 16 se lo arrebataron porque tuvo que transformar la constitución para esos fines. Eso no fue po porque el pueblo tampoco dio su voto aprobatorio que manda la constitución cuando se hace una reforma de ese tipo. Es ah, que el pueblo lo ah, reprende. Ahora, y no Francis, lo permitieron. Ahora, Francis, cuando habla José Ramón Peralta, habla Danilo. Sí, ahora que te digo, José Ramón es Peralta. En el discurso del 27. Está, claro. está defendiendo. Y está ¿Tú sabes poniendo que, en las condiciones lo ¿Tú sabes cuántas cuánta veces han, le han hecho auditoría al, al, al Ministerio de Administrativo de la Presidencia? Ni una sola vez. Ni lo van a hacer. Óyeme, ese señor compró un bolígrafo que costó 150 ,000, 156 mil pesos, la base de ámbar y enchapado en oro de 14 kilates y 10 kilates. Ese señor. ¿Tú sabes para qué? Para firmar un protocolo porque parece que los demás bolígrafos no, no firman. Ese señor en el administrativo de la presidencia se gastó en dos meses 8 millones de pesos en comida. Ese señor se gastó un pesos en romo, no en bebida, este país. en un solo mes. Entonces, ese despilfarro, ese de control, esa locura con los gastos, no quiere soltarlo? eso es lo que él está defendiendo. Sí, Eso sí. es lo que él está defendiendo y su negocio de ajo también. Pero Eso es lo que él está queda defendiendo. Queda muy bien evidenciado de que si él lo dice, que es un brazo derecho... Del presidente Danilo de es porque Danilo, Danilo está en esa disposición. Claro, Entonces, claro. ¿qué vamos a hacer con nosotros precandidatos? Que son cerca de nuevo. No, no, ¿qué vamos a hacer con la institucionalidad díganme, y el, y, y el poder constitucional que debe de primar sobre todo? Ese Entonces, señor también hacer, fue, fue ese señor dime, fue. Raquel. Ese señor fue también el que Julio, dijo dime. que este es el país más seguro de, de América. ¿El ese? Mismo? ese mismo. Ellos están ellos están creando, a base de, del poder que tienen, pagando diario millones de pesos. En publicidad. Pero, este individuo no se, sa, no se no imagina llega, el daño que le está no, haciendo. No llega a todo el mundo. Ahora también está defendiendo... O sea, publicidad para un Francis, grupito de medios. Y Raquel, también le está defendiendo el préstamo que se hizo a la banca internacional, uh -huh. creo que fue por 70 millones de dólares o 120 millones de dólares, uh -huh. para sembrar en el sur, uh -huh. que la Cámara de Cuentas debe auditar eso. Y los legisladores deben darle seguimiento a eso. porque Los legisladores que están esperando que él el mismo vaya a ofrecerle el, lo que van a ofrecer. El Ministerio Administrativo de la Presidencia no es Medio Ambiente, no es INDRI, no es Agricultura, no es IAD para estar sembrando, para uh. estar sembrando y mucho menos para estar administrando. Y se dice que alquilaron ahí un, un edificio, para el, el Ministerio Administrativo de la Presidencia, que le está costando a este país 20 millones de pesos todos los meses. ¿Y por qué debe estar el, el Ministerio de estar afuera del Palacio? También está afuera porque también está administrando otra cosa. Él también está administrando las relaciones con China. Se te olvidó. Pero, ¿verdad? Que es el, el, el relaciones públicas de, eh, digo, el, el jefe de Miguel Vargas. Es el gobierno detrás del gobierno, aparentemente. Pero ¿verdad? Que está en Cancillería. Claro, también. Pero Miguel no le importa no, eso. No, Miguel, no, no, lo no, que no, mientras no. estén comiendo y, no, no, y, no, y, y negociando. Y el PRD pujante con lo que. Ahora cuatro. yo quiero saber qué tipo de comida eh, es este, eh, que el administrativo de la presidencia come que en dos meses gastan 8 millones de pesos en comida. Con ajo, con tal. Eso tanzas, está en clomano. libre acceso a la información. No, pero eso tiene que antes ser antes que lo borren. Eso tiene que ser para Antes que lo borren o lo quiten o lo tapen, Búsquenlo. Que no se justifica. Y también beberse 1.700.000 millón setecientos mil pesos de romo ¿Qué? en un mes. <risa> y también comprar un bolígrafo por ciento mil pesos. Mira, chapado de oro tenemos, para firmar una sola vez. Ya tenemos la ley de partido. En este país rico. Mira, ya tenemos la ley de partido, que fue creada y diseñada por ese sector que no es la ley que queríamos, dijo, oh, pero es la, es la ley. Ya se aprobó la ley electoral, la cual establecen ambas una serie de plazos, que ellos están jugando a vencerse los plazos. Los partidos emergentes, que dejen de comportarse, los, todos los partidos, incluyendo el que yo pertenezco, de comportarse tan pasivo, en una espera, solamente para definir estrategia. Yo digo que debemos de producir acciones políticas partidarias que vayan tendientes al cumplimiento de la norma y a la vez de cara a las elecciones 2020, para agilizar esto y dejar al que está tratando, en este caso Danilo eh, el José Ramón Peralta, de alargar el tiempo de decisión para que los demás y el propio interno de ellos puedan decidir si ir o no ir. ¿Cómo es esto? Tenemos un ¿No contacto. abrumado de Vamos esto? Vamos este Es un grupito. Un contacto telefónico, buenos días. Buenos días. Buen día, Buen día. Hola, hola, ¿cómo hola, estás? Juan Carlos, ¿qué tal? Bien, bien, gracias o sea, bueno. bueno, sí, Dios. Una pregunta, ¿tú como eres, eres conocedor de la materia? ¿De cuál? ¿Y usted cree que esa ley de partido <risa> será eh, será ejecutada aquí en este país? Porque yo sinceramente, te, mm. te soy sincero de corazón, yo de la ley de aquí no creo en ninguna. Mm -hmm. En ninguna yo creo, porque el partido si tiene dinero tumbó toda la ley, todas. Mira, por ejemplo... Eh, aquí, si tú matas una persona y tienes dinero, saliste bien ahorita. Ay, Dios mío. Si tú ahorita eh, te, te, te, te metas en una casa y tú tienes tu documento y tu cosa, esa persona no se puede sacar ya ese otro. Aquí la verdad es que no, no aquí hay dos mil de ropa. Pero qué bonito, Francis, Julio, Raquel, arma político ahora, todo. ¿Qué, qué, ¿Cuántas estrategias tiene? ¿Cuántas cositas bonitas tienen de que este país ya va a y son todos unos babosos porque hablan todos cada año. Ese es el pitilón la ahora. dicen, ni todos vamos a seguir, todos los y no, no hacen nada. Y oye, te más de un no hacen nada. Muchísimas gracias que te con nosotros. Gracias, Juan Carlos. antes que tú cara. le respondas, solo uh -huh. decir que en eso de lo bonito que hablan, nada más ganan los medios de comunicación. Claro, lo de Santo los que domingo, están allá la de en la capital, capital con todas esas no difusiones de programas especiales, <ríe> de discurso, de publicidad, hay, nada más ganan los medios. Pero el pueblo. Debe ser Mira Juan Carlos, la ley está diseñada para el sector de gobierno que está actualmente, porque ellos han planificado hasta para acometerse ellos mismos en contra de su propio partido acciones totalmente contrarias a lo que aspirábamos. Es antidemocrática, es una ley mordaza porque procura los candidatos no ser cri criticados por nosotros cuando tenemos datos de su vida. Y de sus malos procederes O de su mal proceder en la palabra Y que no se le pueda decir Mientras se candidatean Eso es una ley mordaza Es una ley atropellante a la constitución Y sobre todo a la propia democracia Pero sobre todo Tiene aspecto que el constitucional Deberá de destruir Y volver hacia atrás Lo que estos legisladores están esperando Ahora mismo señores Es que vaya José Ramón Perata con el botín a decirle cómo es que van a hacer la reforma. Bueno, pues no sabemos de dónde sacó José Ramón Peralta en esa decisión de que eh, solo Dani lo ganaría dan en primera cosa. vuelta. El 69% de los dominicanos piensa, de acuerdo a una encuesta sobre percepción sobre la situación actual de la preferencia electoral que se dio a conocer en el día de ayer, piensa que no debe ser modificada la Constitución para permitir reelección. El 69%. Oíste José Ramón Peralta. En el WhatsApp nos escribe jo, Joanny del Ensanche Libertad. Nos manda esta foto, quiere que le, felici, le feliciten, que está de fiesta de cumpleaños. Así que ahí está Joanny. Felicidades, Joanny. Con no su sombrero. Me mucho. Hermosa, Dios la bendiga. Felicidades. felicidades. Antonia Acevedo dice que la propuesta de Luisa Bainader: vamos a promover la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, devolviendo su composición original. Y excluyendo al Procurador General de la República, dice él que el cambio va. Ahí está la, la promoción de Antonio Acevedo a Luis Abinader. Yo quiero felicitar a, a un querido amigo que está de fiesta de cumpleaños en el día de hoy, José Martín Flores. Así que felicidades, que la paz es muy, pero muy bien. Muy Gracias bien. por tu amistad. Nos vamos a una pausa, retornamos con más aquí en De Mañana. por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Llegamos al momento del café caliente, la entrevista central. Hoy vamos a conversar nueva vez, porque como cada año realizan una importante actividad, la Sociedad Dominicana de Cardiología, el capítulo Nordeste, sus representantes, están aquí el presidente de esta Sociedad Dominicana de Cardiología, el doctor Romano Vargas, y el doctor Quiroz también que le acompaña. Buenos, día? Buenos bienvenidos. días, bienvenidos. Buenos, Buenos días señor. ¿Cómo días. están? Muy bien, sí. Francis, Raquel, Paul Julio, eh, amigo televidente. Eh, nuestra intención, como todos los años, como Raquel acaba de decir, es invitar a todo el pueblo franco y del nordeste a la importante caminata que realizamos siempre, eh, todos los años, con el objetivo de estimular la salud cardiovascular. Este año está dedicada al doctor Fortunato Domínguez, un eminente médico de, nuestro, de nuestra región, y que duró en el hospital aproximadamente más de 40 años, eh, ofreciendo parte de su servicio, así como a nivel privado. La intención de esto es, como le acabo de decir, estimular la salud cardiovascular en todo el pueblo nordeste, y por qué no, como dice el doctor Polanco, en el país y en el mundo, para tratar de disminuir la enfermedad cardiovascular, que es lo importante para usted, eh, no presentar estas enfermedades que son la principal causa de muerte a nivel mundial. ¿Y la progresión sale más barata, doctor? Sí, no, muy barato, barato, muy barato. Mire, eh, de todas maneras, nosotros estamos en el café caliente, le vamos sí. a permitirle a la señora que nos haga el brindis del café ah, perfecto, y así empezar eh, continuar, con continuar, continuar con nuestra entrevista. Una así. cosa, <coughs> ustedes bueno proponen día, bueno. esta caminata con ese objetivo que la vemos muy bien, sí. gracias. ¿Qué recomendar? A, a la gracias. sociedad para asistir a esta caminata. Perfecto. Nosotros, como siempre, recomendamos eh, ponerse ligero. O sea, ligero significa que usted con un poloché, un Los pantalón, tenis. no importa cuál pantalón, ya sea un jean, ya sea un pantalón corto, unos tenis. Eh, ya con eso prácticamente usted va y asiste a, a la actividad. Inclusive, en ocasiones eh, están a la a industria farmacéutica que nos facilitan inclusive a veces poloché, gorra, para cuidado del sol, que también allá ese día nosotros, <coughs> dentro del marco que nos, que nos ofrezcan, también eh, les regalamos a alguna que otra persona, algún poloché, un, una gorra para cuidarse del sol y así puedan asistir a la caminata. Pueden ir niños, adultos, La familia completa, la familia completa. Inclusive es muy bueno que Raquel haya hecho ese hincapié, porque creemos que la prevención la debemos hacer ya a nuestra edad. Uh -huh. Y no es así. ¿No? En realidad debemos de comenzar desde la niñez. ¿Por qué? Porque es, las enfermedades cardiovasculares son eh, enfermedades que se van eh, incrementando el problema eh, paulatinamente, lentamente, y todo inicia desde la niñez. Pero desde si la niñez usted le enseña a ese niño que debe de cuidarse, que debe hacer actividad física, que debe llevar dieta, sí. que no tiene que estar ingiriendo tanta soda como se la, la pinta, que no debe estar ingiriendo mucha comida. O sea, eh, eh, una calidad de vida eh, saludable desde la niñez y acostumbrarle a ese niño claro. que debe hacer su actividad física para evitar en el futuro la, enfer la enfermedades catastrófica que observamos en nosotros los adultos. ¿Tan costoso. Sí, tan costosas. ¿Qué edición es esta caminata cardiovascular? Y también, quiero que me digan, la ruta. Eh, pues la, la edición es la décimo sexta. Consecutivo la han hecho cada año. Hubo un sí. año que se suspendió yeah. y fue la lluvia que no lo permitió. Ah, okay. sí, que eh, Cuando ese era presidente, nuestro colega de Cotuí, ese año no se pudo hacer porque... Fue un diluvio. Sí. El año pasado, casi, mente fue casi algo parecido, pero no, gracias a Dios, no. Bajo lluvia el terminamos. Sí, terminamos bajo lluvia, pero <risa> no secos, pero terminamos bajo lluvia. Un, un, un puntito. Es importante la caminata, porque no solo por la prevención, sino por todo lo que eso, por ejemplo, si nosotros enseñamos, por ejemplo, con los niños, no enseñamos a los niños a ser responsables, nunca lo van a hacer. Se aprende sí, sí, de la niñez. Claro. Y lo otro es la seguridad. Como, por ejemplo, en casa de asador, eh, eh, casa de, de, de, de asador, de, de, palo. de palo. no, de palo. No, se llevamos, no asisten ambulancia, tenemos un equipo para cualquiera que se, se maree o se desmaye, sabes, o sea, que las te tomamos tomadas, en, las rutas, en la ruta que comienza en el parque, como me preguntaba, uh -huh. Damos, cogemos el parque, eh, viramos en la San Francisco, ahí cogemos la Castillo, la Castillo viramos en donde queda el triángulo. Y de ahí venimos toda la Salcedo hasta la Cruz. Y volvemos por la Cruz, hasta por el y la y Duarte, hasta el parque. Termin, y comienza duarte. y termina en el parque. Sí. exacto. O sea, ahí hay, está el, ah, el frente, cartel, el cartel de la, de la, la caminación uh -huh. que nos invita a esta caminata. Doctor, ah, a, la, a las 3 de la tarde. A las 3 iniciamos, o sea que tenemos ya que están en que sea 2.45, 2.50. Y eso es buena hora para caminar, doctor. Sí, sí. 3 buena y 4 hora. de la tarde, el sol no está muy caliente. No, no, no, no. A la 1 es que está caliente. Y, bien, a no. Ay, y a las no, 11. Y a las 10. Y a las 10. Fuerte, <risa> pero a las 3. Y una, no ha ayudado mucho, como te decía, no ha ayudado mucho el clima y, y está aplacado a esa hora. Y podemos dar una muy sábado buena. Sábado a las 3. Sábado Miren. a las 3 de la tarde, iniciando el Parque Duarte. Yo a veces siento. <risa> Que el ejercicio de la medicina o del, del área médico. de cardiología, mm. por muchas razones, veo que se le ponen citas a la gente para irse a ver el médico y no produce más que un chequeo de la rutina. Exacto. ¿Cuál es la intención, diría? Usted, Ajá, porque yo digo, por un acá, o me cura pues yo, <risa> no me pongas de vuelta. Y el tiempo de la cita, a veces son muy largas, muy bueno, distantes. Eh, pero Francis no está diciendo en esa parte que sea muy distante. Francis está diciendo que son muy constantes. Oye, no, era no, que? no, y no, que, no, que es para y, lo mismo. Y para que lo mismo, para lo mismo sí. y sobre todo la espera. Hay gente <risa> ahí que se va a morir del corazón. Ay, Dios <risa> Dios <risa> mío. Esperando. No, es <risa> sí. Miren, lo que sucede... Mira, el problema de la espera, sobre todo en el sector... Público. Pero que es una, es una, algo que es del mundo entero. Por ejemplo, en Estados Unidos tú tienes ah, una cita no. para cuatro o cinco meses no, por la cantidad. Ay, por ejemplo, yo hago terrible. medicina pública en el hospital de Tenares. de, de, de eh, Arenoso. Tengo 10 años yendo. Yo no he tomado vacaciones allá, nunca. Oye, o sea, no, no vocación, le he tomado. No le he tomado. ¿Por qué? Porque vengo a la clínica y entonces no tiene sentido que, por ejemplo, ah, coger la vacaciones allá donde... Después, otro, ¿no? de, después de ah, que no Pimentel, que hay un cardiólogo no hay otro tan agua oh, yes. entonces yo veo 18, 20 22 gente cada vez que voy y, las, y, y, la, ¿Y la, la fila frecuencia? es 3, 4 meses, pero es imposible ¿cuál es la frecuencia de su visita allá al hospital? no, yo voy Mensal. dos días a la semana dos días a la semana? sí, por la distancia ¿Y por, cada vez ve 18 sí. ¿Y qué, ¿qué me dice? entonces con respecto a la pregunta de, de Francis y, y, y la visita lo que sucede que las enfermedades cardiovasculares son enfermedades, inclusive, eh, que el paciente no la está esperando. No. no. Dos, las enfermedades cardiovasculares no se curan. Ya. Por ejemplo, sí. la hipertensión arterial no se cura. Se pues, controla. Se controla. Igualmente que la diabetes, que es una de las causas de que el paciente tenga enfermedades cardiovasculares más frecuentes, la misma diabetes, no se cura. Los problemas de aterosclerosis, tanto cerebral como acá, no se cura. Se uh -huh. controla también. Por ejemplo, el quiroque hemodinamista, si yo le mando a un paciente que hizo un infarto o okay, que le hago una prueba de fuerza, y esa prueba de fuerza hecho, me resultó positiva para que tenga problemas de la coronaria tapada, uh -huh. entonces el quiroque viene y la destapa. Pero no cura la enfermedad. Yeah. Solamente él no permite okay. que ese paciente en, lo, en los días sucesivos, en los meses y años sucesivos, no haga un infarto. Brevemente, Pero doctor, no me la se nos acaba el sí. tiempo. ¿Quiénes más están padeciendo de enfermedades cardiovasculares? O sea, Hoy día, los jóvenes, los adultos, ¿qué edades? No, no, Hombre, prácticamente, mujer. Prácticamente se está viendo estas enfermedades a todas las edades. Todas las edades, todos. cada vez. Inclusive, más. Inclusive, si todo observado, aunque la juca no, no, no, por ejemplo, en los jóvenes. Ha incluso, sido prohibida por ley. Gracias a Dios. Eh, <ríe> la principal problema de la juca está a nivel pulmonar. Pero no significa que a nivel cardiovascular no produzca daño, porque va a producir daño también a nivel de la misma corona. ¿Como daños colaterales? Sí, de la misma corona. Endurece las arterias. Endurece ya. las arterias. Y entonces eso va a producir que las arterias también y esos jóvenes se tapen a más temprana edad, que por ejemplo puede la edad de nosotros. Oigan eso. Sí, se puede la edad de nosotros. Un médico comentando. está advirtiendo claro. sobre esto. Eso y es no, importante. Ya ha habido lo, por eso. Ha habido no, ya la ley es un hecho. Y daños renales. Hay gente que está regada, no, doctor, opinando han, han en, querido, eh, en las redes, que no eh, quieren ni eh, volver un, aquí. Han querido poner eso. a Milady en un paredón, uh -huh. pero Milady <ríe> es una diputada proponente. Ahí votó el Congreso a Milady por esta sí. A nosotros reciba nuestro respaldo, lo ha recibido. Y reconocimiento. Y de la Sociedad de Cardiología también la vas a tener ciento algo que tú dijiste que no sí el doctor Romano tiene razón no se cura pero se controla y se, se con puede vivir con ellos. Hay gente que, que muere de se se 70, 80 años y haciendo su vida normal, saco, pero controlado. Lo que tiene que tener un dé seguimiento. Muchas gracias a. Gracias, doctor a Romano, que nos que doctor que Quiroz. Que es que meses, es próximo bien. sábado, sí. 3 de la tarde, partiendo del Parque Duarte. Sí, Así que todos a integrarse a esta caminata a favor de la salud, a favor de la vida. ¿Cuántas espera? 200.000, ahí están. Gracias por haber estado con nosotros. Nos toca la pausa. Retornamos con más. gracias por permanecer con nosotros aquí de mañana yo gozo un mundo con ellos aunque por cualquier situación que esté pasando pero cuando llego aquí como que se me olvida ah, todo qué bueno. gracias a Dios Eso es importante. gracias a Dios y, y nos divertimos tras la pausa Ustedes nos sabe hacemos otro programa sumamente interesante, pero también yo debo recomendarles a ustedes a las damas vestir de Adasa Elements. Adasa Elements tiene todos los vestidos para cada ocasión, somos tienda de vestidos, miren uno hermosísimo, los que me he expuesto para este programa. Ahí estamos aquí en San Francisco de Macorís, en la calle 27 de Febrero, casi esquina Salcedo, mucha gente me lo pregunta por las redes sociales y me llaman solo para preguntar la dirección porque entienden de que hay calidad en cada uno de los vestidos eh, que he mostrado aquí en de, ma en de mañana. 809-841-9955 es el teléfono y WhatsApp, lo pueden escribir y hacer sus pedidos porque entregamos inmediatamente servicio a domicilio. En Santo Domingo, el 809-952-2150, tienda de vestidos Adasa Elements. Haga como yo, Vista de Adasa. LIR Comercial, si usted tiene su negocio y le hace falta... Un mueble, una refrigeración, algún equipo para cocción. En L R Comercial usted lo encuentra todo. Todo lo que su negocio necesite en cualquiera de las sucursales a nivel nacional, en RIL &R Comercial se lo damos. No necesita endeudarse y volverse loco. Usted pone la cuota, la cuota más cómoda que usted crea que usted pueda pagar. Y también le asesoramos... Y le ayudamos a crecer en su negocio, porque en L y R comercial todos califican. Bueno, es el tiempo de un tema central para compartir en el día de hoy. Le corresponde a Fuldureña. Adelante. Muchísimas gracias Raquel, gracias Francis. Hoy quiero compartir con ustedes el tema de las bancas de apuestas. Estas bancas de apuesta de lotería nacional. Y viene dado casualmente por el interés del gobierno de recaudar fondos. Primero, los impuestos que le pusieron a los celulares, a todos los equipos de celulares importados. Un impuesto que dijeron que iba a ser un 20, luego lo dejaron en un 8 que equivale a más de 150% del precio que de los impuestos que tenían. Luego también dijeron que le iban a poner un 18% a las vitaminas y complementos alimenticios, que le echaron para atrás por la, eh, la, la misma reacción del pueblo de tantos impuestos. Y vienen entonces con el asunto de las bancas para... Airearnos un poco y ponernos en contexto de este tema de la banca de lotería, quiero compartir con ustedes algunos datos de FENABANCA, que es la federación que aglutina a todas las bancas a nivel nacional. Dice el incumbente de FENABANCA que en República Dominicana existen cerca de 150 mil bancas. Ahora, reguladas. Por Hacienda, reguladas por Hacienda para cobrarle impuestos, aproximadamente unas 40 mil bancas. Unas 40 mil bancas reguladas. Verifones que venden números, cerca de 75 mil verifones. Wow. Y hay más de 35 mil programadores con software en ventas de números es decir que entre una y otras estamos hablando entre formales e informales de más de 150 mil bancas y venta de números y aquí se vende número por la mañana a las 12 en la tarde y en la noche a todas horas y hay de todo tipo de nombre que usted se pueda ver y todas las condiciones y, y, y todos los números, 2, 3, 4, 5, hasta 20 números. Yo no sé quién se va a sacar eso de tantos números. También están las bancas de apuestas deportivas, que cuando hay béisbol mundial, cuando hay serie, cuando hay eh, super bowl cuando hay basquetbol, bueno, esto aumentan las ventas en más de un 80%. La ley que regula las bancas. La 139-11, que regula la banca, que se hablaba que no podía haber banca más de 200 metros una de otras y que tenían que estar lejos de planteles escolares, a distancia eh, de escuelas, de hospitales. Simplemente, esa ley 139-11, en la mayoría del territorio nacional no se cumple. No se cumple, porque... Ya las direcciones que se dan en el país no se dan con referente a una calle. Calle Mella, esquina eh, Castillo o, o, o, frente o frente a la escuela, ya esa dirección no, no es. La banca tal. Ahora es, es al lado de la banca tal. Yo vivo cerca de la banca tal, en la esquina de la banca tal, frente a la banca tal. Esas son las direcciones que se dan. Y para que usted tenga una idea, en República Dominicana hay... 154 bancas por cada escuela. 154 bancas por cada escuela. Hay en República Dominicana. Y de acuerdo a lo que dice Fenabanca, ellos les pagan al fisco, a Hacienda, cerca de 1.600 millones de pesos de impuestos. Que hay una grabación de un 30% a los premios y también de la licencia para operar, las que están legales, cerca de 1.600 millones de pesos. Y ahí viene entonces la queja de ellos, de esta competencia desleal, de esta competencia que los saca ellos de curso, porque si hay una banca legal y hay tres ilegales, las tres ilegales no tienen que pagar impuestos. Directo, ¿verdad? A Hacienda. Pero las que están legales sí, porque tienen registro, deben de pagar impuestos. Y ahí viene también la queja de ellos solicitando regularizar las bancas. Pero una cosa, Fulvio, tú sabes que es lo grave, que el pueblo esté viendo como si fuera una operación legal por parte del Estado, no es más que la irresponsable fórmula del equipo reeleccionista como no puede hablar ahora en esta época de reforma fiscal, Ahí lo están haciendo de manera administrativa, de forma burda, irresponsable, sí. y, sí. y sobre todo, no dando la cara, que es lo más grave todavía en este país, y que se lo permita este pueblo, es grave más, doblemente grave. Eso es así, Francis. Ahí iba. De estas 154 bancas que hay por, por, por, por cada escuela... Y de esta casi 150 mil bancas entre las formales y las informales, de acuerdo a FENABANCA emplea más de 200 mil personas. El sueldo base. En cada banca hay una persona atendiendo esa banca. Y a veces seguridad. Y a veces por seguridad. Por tantos atracos. Por tantos atracos. Sí. Y también el que anda con el virifón anda trabajando. Sí. Claro. Y, y tiene su trabajo. Cerca de mil personas trabajan ahí. En el país se juega, fóyganse bien, per cápita, cerca de 250 dólares por persona. Ese es el juego per cápita por año, por persona, que se juega en el país. Cuando nosotros extrapolamos eso a, a lo que es el juego en el año, nosotros estaríamos hablando, señores, de 2.500 millones de dólares eso es en lo que se puede sí, sí. contabilizar. Más, eh, prácticamente el presupuesto de educación se juega aquí de banca de lotería. Prácticamente el presupuesto de educación, para que usted tenga una idea de lo que se puede contabilizar, se juega aquí de bancas de loterías. Para que usted tenga una idea de la dimensión de las bancas de apuestas. Y estas bancas, que hoy sale esta resolución que yo quiero que producción me pongan ahí, donde está, ahí está, ahí está donde se resuelve el Ministerio de Hacienda de dejar de lado la ley 139.11, que yo tampoco sabía que una resolución que, que, que, un, que esto podía destituir una ley, Francis. No, yo no podía, eh, yo no, no sabía eso. eso. Eh, ese, y ahí está. Esa es una resolución. Que, que, que, que nació muerta. Sí, que ellos plantean ahí que las regulaciones que estaban en la ley 139-11, bueno, quitarla hasta diciembre, darle libertad a todo el que quiera poner una banca, ponerla, no sí, importa dónde, no sin límites. Es una locura. Usted poder ubicar el banca donde sea, es simplemente una locura. Y los que están asociados al grito, porque entonces sí. entienden que los nuevos van a quitarle claro, la plaza. Claro, le van a quitar la plaza, porque es, que es una competencia desleal. Es que desleal. definitivamente es pero, ilegal. Pero es atrás de dinero lo que anda, es esto es lo que se resalta. Pero independientemente de eso, de la competencia existente por la, lo institucional, ya la, la asociación, federación de banca que exista, eh, e independientemente de eso, el daño que se hace al país es eh, promoviendo el, el juego de azar, sí. promoviendo eh, consumir el dinero a muchos padres pobres que sí, sí, no, sí. lo que trabajan van y lo juegan. Sí, sí, y sí. lo viven perdiendo Dicen sí. que un día va a salir. Sí. Ah, Pero aquí no es como la loto en Estados Unidos, que se ven los resultados, quienes se la ganan de una vez y bueno, y, y, y funciona. Pero que aquí el pobre prefiere trabajar... En vez de guardar el dinero, ahorrarlo o consumirlo de manera responsable, lo que va la mayoría de las veces a jugar. Cada vez son más los usuarios sí, de los sí. juegos de azar aquí en el Entonces, país. Aquí, Entonces se está promoviendo con tanta facilidad. Vamos no. a promoverlo. Eso es lo más importante. ¿no? Aquí oh. se dan dos cosas. La apetencia, el afán, el hambre por recursos, por recaudar más, por quitarle más al pueblo pone de lado los principios éticos que debe tener todo gobierno. Este gobierno no tiene ningún principio ético. Este gobierno no tiene ningún respeto por el pueblo ni delicadeza. Asumo lo que tú dices, Raquel. Estamos dándole rienda suelta a todo tipo de juego de azar. A enseñarle a nuestros niños, a enseñarle a todo el mundo y a poner a todo este pueblo a jugar, porque esa es la esperanza. Vivir de la apuesta no para que la otra. suerte decida. Vivir de la apuesta <risa> para que la suerte decida. No hay otra. Como una irresponsabilidad total, vamos a dejarlo suelto, que hagan lo que quieran. A nosotros lo que nos interesa es recaudar, traer dinero, traer recursos para... Estar gastando 8 millones de pesos en comida en dos meses, para estar gastando 1.700.000 eh, eh, pesos en, en romo en un mes, para estar gastando 150.000 pesos en un lapicero, para estar gastando así los recursos del Estado. Para eso entonces nosotros necesitamos que este pueblo juegue, eso será lo que, lo que dicen. Vamos a traer dinero a como de lugar. Nada más hay que ver quiénes están detrás de, de las dueñas de esas bancas y esas marcas nacionales. Bueno, hay muchas marcas. ¿Quiénes marca? son los empresarios ah, políticos hay, que son los dueños? Mire, la mayoría de ellos políticos, la mayoría de ellos, político. mire, mayoría de ellos yo políticos. Yo vuelvo y repito, negociazo. No se confundan, No. es que están tocando todo eso que nosotros consumimos de forma desmesurada, sin control los dominicanos y sin medir cuánto cuesta o cuánto no cuesta. Esos son los productos que se van a atacar. Esperen más, porque están buscando la manera de que no se perciba en el bolsillo el aumento para ellos recaudar. Es que no quieren afrontar la reforma integral que ha debido de hacer en el país solamente por esconder ¿Qué? esa realidad política para que no le afecte en campaña, para que no le afecte en nada. Si fueran más responsables, hablaran la verdad, porque ellos saben que están cometiendo una falta a la propia institucionalidad del país. Claro, están cometiendo es decir, una falta grave. Todo lo que está identificado, que el pueblo paga, no importa. ¿Tú ves la tarjeta de llamada? 32 pesos es que por ya eso no, hay, no le cabe más ya por no eso no la tocan pero no esa, esa se, se, se ni, utiliza ni los cigarrillos ni los romos ya no le cabe más no porque esos son sectores poderosos que sí. no van a permitir que lo toquen no. entonces señores en vez de estar apostando a la suerte en vez de estar de permisivo este gobierno para facilitar más impuestos seamos más responsables y basémonos en el trabajo Basémonos en crear riqueza, creando fuentes de empleo de calidad. Este pueblo necesita sus reivindicaciones sociales y con estos funcionarios irrespetuosos no lo va a poder conseguir. Tenemos que ponernos en esto porque esta generación nos va a sacar en cara lo que estamos haciendo. Bueno, gracias, Fulvio, como siempre, por tu interesante reflexión. Vamos a pasar ahora a ver unas imágenes, también dando el seguimiento, como ha sido ya costumbre de este programa de mañana, eh, de la situación que está viviendo ahora el Liceo Sur, que se repite la historia. La mayoría de los alumnos o una porción importante de los alumnos, pues también se queda fuera en el momento en que se iza la bandera y se hacen los actos en honor a la patria. Una locura totalmente. Se repite la historia del Manuel María Castillo, que se ha vuelto viral a nivel nacional también, se han hecho con medios nacionales por la realidad y las expresiones de ellos mismos, que no quieren llegar temprano, que le permitan entrar, porque es muy temprano a las siete y media, 7 y 45, pero es que usted tiene que tener disciplina, si no, entonces no va a poder ser un buen profesional nunca, si no guarda ese respeto a las normas. Los sectores que están detrás de transformar la conciencia ciudadana en la formación patriótica, lo están logrando, le están restando importancia a que en la escuela se asiste desde el inicio hasta que se despacha. No puede haber mutación de las reglas, no puede existir una variación de las reglas. Todos, por igual, debemos asistir a las aulas a las A 7. la hora establecida. Se hizo la bandera, se cantan los cantos patrios, y luego una oración, si se quiere, y se entra. Así, tenemos declaraciones, vamos a escucharlas. Yo soy el cuidador administrativo. En el caso de aquí también se ha hecho un trabajo. No es que se quedan afuera todo, pero se ha hecho un trabajo con los padres, se, se ha hecho reuniones con los padres, los maestros mismos han hecho su esfuerzo, conscientizando, aquí en la fila de curso la orientadora también, ...y también este, la madre también ha, ha trabajado en eso... ...o sea, porque no es que entran todos... ...siempre hay uno que se quedan, pero... ...a esos que se quedan, entonces lo que hacemos es... ...que hacemos otra fila aparte, con ellos... ...se toman los nombres, el número, ...entonces se llaman a los padres... ...a preguntarles que por qué llegan a esa hora... ...bueno, lo que hace esto es que se toman los nombres... ...o los números y los cursos... Y ...entonces se habla con ellos solo, solo después... ...y también en la fila... ...ahora los padres sí, se llaman... A ver por qué ellos llegan a esa hora. Sí, sí, te como ver la, la, la mayoría viene y está aquí a tiempo, la, la mayoría está a tiempo hasta. ¿Alrededor de cuántos estudiantes hay aquí? 380. ¿Y esta vez? Bueno, más o menos el, el 90% adelante, sí. 380 estudiantes que dice ese servidor público que pertenecen al Liceo Sur pues el 90%, una gran proporción entra. Y ahí estamos viendo una muestra que es mínima comparándola con la Manuel María Castillo, pero uno solo no debiera quedarse fuera, uno solo. Debieran obligarlo a entrar, ahí estamos viendo las puertas abiertas en un horario establecido y luego que se cierre la puerta. Bueno, en el WhatsApp... Vamos, este es un tema que daremos seguimiento todos los días por supuesto, un tema de preocupación para este programa en el WhatsApp Roberto nos escribe dice que si Danilo se realiza habrá división en el partido y Belice Pantaleón nos, da, nos saluda y eh, dice que estamos bellos, muchas gracias Banay de sector Madrigal quiere que le feliciten a su nieto que cumple cuatro años, bueno, bueno, miren qué, qué príncipe, no, no, no, Dios sí. mío ahí está dos príncipes ahí abajo en la segunda, pero el varón que está de fiesta de cumpleaños entiendo, que dice arriba ahí está su nieto, bendiciones para él, de parte de Banay y todo el equipo, Ay, con, príncipe, esto... Eh. Sí, sí, sí. con esto nos despedimos en el día de hoy, estaremos de regreso mañana si Dios quiere, buenos días, cuídense mucho